Hola, hola, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Qué gusto poder saludarlos y al mismo tiempo eh, invitarlos a compartir este mensaje. Estamos estudiando el libro de, de Hechos de los Apóstoles y estamos ya en el capítulo 23. Estamos eh, desarrollando los temas relacionados al inicio de la obra de Cristo a través de sus discípulos. Esta noche queremos eh, pedirles en oración por algunas personas que están dentro de nuestra lista. El día de hoy tenemos a, para orar por el médico Cifuentes, Víctor Cifuentes. Está muy delicado de salud con COVID. También queremos orar por la familia de Inés Perdomo, que le ha tocado por segunda vez el COVID. Queremos orar por Valeria, que está viuda, su esposo joven, le dejó con dos hijos pequeños. Oramos para que su fe no falte, para la familia de La Rosa, que han pasado esta experiencia triste. Oramos también por aquellas personas que eh, perdieron al gran médico, el doctor Florián, que hoy día descansó luego de una lucha constante, no solamente con la enfermedad del COVID, sino con otras enfermedades. Siempre nos acordamos, los que quedamos vivos, de que tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestra familia, proteger de cualquier situación que puede ser eh, dañina para nuestro, nuestra salud. Los animamos a cuidarse y a mantener los protocolos de prevención que son importantes y que sobre todo más... más que una, una responsabilidad comunitaria es una responsabilidad individual. El mensaje de hoy está relacionado con la obra de, de Pablo y ya en su etapa final. Él está frente al concilio, presenta su defensa, él es romano y es judío, un docto en la doctrina, conocedor de la verdad, de la palabra de Dios y también de los profetas, pero ahora ya sus enemigos, enemigos de Cristo también y de su mensaje, de su labor, porque Satanás estaba ensañado, porque vio cómo el Evangelio se, se iba afirmando en cada lugar y en todo lugar, finalmente nos encontramos con Pablo en una situación realmente difícil. Entonces hay un complot para aprenderlo. Capítulo 23, versículo 12. Dice, venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiese dado muerte al apóstol Pablo. Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron los principales sacerdotes y los ancianos. Y dijeron, nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Siempre que la verdad se impuso en el tiempo, el enemigo de la verdad quiso destruir a los instrumentos que sembraron la verdad. Y aquí no hace, no es la excepción. Ahora, pues, vosotros, le dicen a los nuevos este, sacerdotes con el concilio, requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. La trampa, la estrategia maléfica que trama el hombre para destruir la libertad, para destruir la verdad... Para destruir aquellos que defendemos de alguna manera, el evangelio de la paz, de la verdad, siempre está detrás. Con trampas, con estrategias humanas, se traman las cosas para destruir aquellos que defienden la verdad. Más el hijo de la hermana de Pablo, oyendo hablar de la celada, de la trampa que le estaban tramando, fue y entró en la fortaleza y dio aviso a Pablo.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 que le había dado este aviso y llamando a los centuriones mandó que preparasen para la hora de la tercera noche 200 soldados 60 jinetes y 200 lanceros para que fuesen hasta cesarea y que preparasen cabalgaduras en que poniendo a pablo le llevasen en salvo a fénix a félix el gobernador y escribió una carta en estos términos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 por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de hacer que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto que le he enviado a ti intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados tomando a Pablo como les ordenó, le llevaron de noche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 de Herodes. Así como el mal trama situaciones contra la verdad. Yo estoy seguro que tú me estás escuchando este mensaje hoy y seguramente has pasado la experiencia de acusaciones indebidas, inadecuadas y seguramente mucha gente ha tramado querer hacer algo contra ti y sin duda de algún modo Dios, así como el enemigo trata de destruir a sus hijos, a sus siervos, también Dios trabaja para protegerlos. Lo que yo quiero en esta noche que tú entiendas es que la experiencia de Pablo, podemos aprender que el mal nunca triunfará contra la verdad. Que el mal nunca tendrá el paso libre sin que Dios haya intervenido en favor de sus hijos. Quizás tú me digas, pero hay muchas veces que yo he experimentado que alguien ha tenido algún mal contra mí. Le he pedido a Dios y Dios no me ha respondido. Ten paciencia. Dios nunca olvida a sus hijos. Nunca olvida de proteger a aquellos que él ama y que confían en él. Dios siempre protegió a sus hijos. Dios siempre protegió a sus siervos. Dios siempre protegió su verdad. Nosotros tú y yo, que con buena intención hacemos las cosas. Debo decir por mí, por mí mismo que nunca tuve ni tengo ninguna mala intención de nadie, ni a nadie. Y con esa misma intención correcta, buena, que los seres humanos, aún con nuestros errores, intentamos hacer cosas, aún así nos equivocamos. Dios que conoce el corazón. Dios que conoce las intenciones, dice que él lee las intenciones del corazón. Él protege a sus hijos, a los que tratamos de ser sinceros en nuestra forma de pensar y de ser. Ser claros, ser transparentes. Algunos te acusarán, te calificarán, te dirán lo que quieran. Pero la verdad de la palabra de Dios se mantendrá porque así como el enemigo trama contra ti, Ataca con vehemencia. Así Dios pone su escudo para protegerte si tú confías en sus palabras, en sus promesas. No temas, manada pequeña. No temas si tú confías en el Señor. No tengas miedo del enemigo. Hoy vamos a leer un párrafo de la Biblia que siempre a mí me encanta. Es el capítulo más hermoso que yo he leído en mi vida. Y dice así la palabra de Dios. Esperanza mía es Jehová y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Capítulo 91 de Salmos. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Él es el escudo y adarga de su verdad. Si tú crees tener la verdad, nunca dudes de la voluntad de Dios. No tengas temor de los que quieran acechar contra ti. Al final del texto dice que tú le invocarás y él te responderá. Versículo 15. Él estará contigo en la angustia. Te librará y te glorificará. Te saciará de larga vida y te mostrará su salvación. El propósito de Dios para la vida de aquellos que creemos en sus promesas, es un propósito santo, bueno. Por eso dice que a Israel Dios le dice, buenas cosas quiero para ti, Israel. Cosas buenas quiero para ti, pueblo. Cosas buenas quiero para ti, los fieles de Dios. Él siempre, como lo hizo con Pablo, antes del final de su historia, porque aún el final de su historia fue una bendición para las iglesias que él había fundado, para los grupos de hermanos que habían creído en el Evangelio de Jesús. Aún en sus prisiones fue una bendición para muchos que querían su muerte, pero Dios lo liberó de la muerte. Y por mucho tiempo se mantuvo vivo testificando del amor de Dios. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene un plan para tu vida. Podían haber matado a Sansón, pero Dios le preservó hasta el día final. Y el día que él vengó el nombre de Dios, aún sin sus ojos, por sus errores, dice la historia que mató más filisteos aquel día en el templo, donde derrumbó el templo, que durante toda su vida de guerrero, Dios tiene un plan y él no falla. ¿Quieres confiar tú en sus promesas? Se lo hizo con Pablo. Ora para que también lo haga contigo. Que no falte tu fe. Que no falte la firmeza de tu confianza en sus promesas. Porque en él todos seremos protegidos y rescatados. Deseo que el Señor te bendiga en esta noche. Y que te dé paz. Y que sobre todo, no importa el futuro, Él estará con nosotros siempre guiándonos por la verdad. Que la libertad de Cristo en tu corazón reine, aunque quizás muy pronto no tengas libertad ni económica ni social, Dios esté contigo, firme en la verdad, porque Él es nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias Señor por tu bondad, por tu misericordia, por tus cuidados. Queremos agradecerte también por el ministerio y el servicio del doctor Daniel Floria, que hoy descansó después de haber dedicado años de su vida para servirte. Consuela a su familia y que pronto podamos verlo resucitando para el día postrero. También bendice a Valeria, a la familia de la Rosa, que han perdido dos hermanos, y ella a su esposo. Consuela su corazón. También, Señor, te rogamos que tú levantes de su lecho de dolor a Víctor, médico, ha dedicado su vida también para sanar a muchas personas. Bendice a Inés y a su familia, que su fe no falte. Bendícenos a nosotros que podemos seguir viviendo y contando con salud y tu protección. Que no nos falte la fe y que nuestra confianza en ti sea plena. Bendice a mis amigos que escuchan este mensaje y también a los que van a escuchar, que puedan llenar en su corazón la esperanza que Jesús puede dar aún en la tribulación. Y que Él siempre proveerá la liberación para todo aquel que confía en sus promesas. Señor Jesús, te entregamos nuestro corazón hoy. Y lo hacemos solamente en tu nombre. Amén. Amén. Es un deseo mío que el Señor te bendiga, que el Señor te dé paz y que esta, su palabra, pueda llenar de esperanza tu corazón. Esto es el programa de todos los días. Reflexiones de la Biblia con Boris Darmo. Nos vemos mañana a las 7 en punto